Nos toca analizar en este caso la función logarítmica. Se trata de una función que es inversa a la función exponencial. Hemos graficado en un mismo sistema de coordenadas cartesianas a ambas funciones. Con trazo firme, la función logarítmica, y con trazo punteado, la función exponencial. También hemos graficado la función lineal y igual a x, por tratarse de la función identidad, que es la bisectriz de primer y tercer cuadrante muy bien, observamos que en el, ambas funciones las hemos definido con el mismo valor de a es decir, f de x como el logaritmo en base a de x que es la logarítmica y g de x igual a a elevado a la x inicialmente tenemos el valor de a igual a 0,3 muy bien Ambas funciones se comportan en forma decreciente. A medida que aumentan los valores en el eje de las X, disminuyen los valores en el eje de las Y. Fenómeno. Observemos qué sucede cuando cambiamos los valores de A. Recuerden que tienen las mismas restricciones que la función exponencial. Es decir, A tiene que ser positivo y no igual a 0 y distinto de 1 en el caso que A es mayor que 1 observamos que ambas funciones se transforman en crecientes si observamos el comportamiento con respecto al eje Y igual a X es decir, la función identidad observamos que son simétricas ambas funciones justamente por eso se dice que son funciones inversas son simétricas con respecto al eje Y igual a X. Muy bien, cuando A es mayor que 1, dijimos que ambas funciones eran crecientes. Observemos que la función logarítmica siempre, cualquiera sea el valor de A, corta al eje de las abscisas en el punto 1. Es decir, coordenada 1, 0. Lo podemos observar a través del movimiento del deslizador fijémonos que siempre siempre la función exponencial va a cortar en 1. Muy bien, eso es todo por hoy, gracias.